millones mil 8.089.320 venezolanos que se pronunciaron... El... <risa> 8 millones, pedazos de pendeja. ¡8 millones! Ojalá te diarrea crónica y que el resto de tu vida en una poseta, pendeja, corrupta. 8 millones, pero de dólares que te dieron a vos. Cerda, que los cachetes ya no te caben de lo gorda que está ahí. Corrupta, pendeja. 8 millones, Dios santo, se fueron de jeta, se fue de jeta esta gente hey, Tirar la piedra y esconder la mano, no limpiará la sangre que andan derramando Quizá en otro momento nos habrían engañado, pero man no somos pendejos que están pensando La trampa sale, claro, la trampa sale, claro Sale barata en su plan extraño y creen que se la comen. Yo no creo tanto. Aquí se juega legal o no se hace nada. Con un país arrecho, mejor más me hacer trampa. Porque 8 millones de falacias serán la mierda que mañana comerán en casa. La trampa sale. Claro. La trampa sale. Claro. la voz, o las no tienen creen tener a una gente que no les quiere o si les quiere yo creo que si les quiere caer a patadas, pero les quiere la trampa sale claro, la trampa sale claro, sale barata en su plan extraño y creen que se la comen, yo no creo tanto mi problema no es el reglamento es su manera de verlo mi problema es que se hacen los ciegos como malcriados porque están perdiendo, y con lo picado Y creen que se la comen, yo no creo tanto Real Trappers, esos son ustedes Real caretabla, habla, también son ustedes Cuando juego más trampas tú acepte Dirán que no sirve, así son ustedes La trampa sale, claro La trampa sale, claro Sale barata en su plan extraño Y creen que se la comen, yo no creo tanto Real Trappers Malditos mal nacidos, Cómo te vas a dejar de mierda, en por aquel que, que, la la culpa de los los hijos, que la, no trajo por la mesa. las cosas siguen empeorando. Cómo te vas a dejar engañar, por aquel que te prometió todo y lo único que te da es una caja la de comida que para que te mantengas. No Cómo está? te vas a dejar engañar, por aquel que niega la muerte de un venezolano y ha fracasado. Y hoy por hoy todos tenemos un sentimiento nacional gracias a las malas herencias de los sentimiento es el coñísimo de tu madre, Maduro. Solo le pido a Dios que estas muertes no hayan sido en vano. No solo las de este año, sino las de 2014 también. Por eso meta toda mi espalda a la silueta de mi país con el símbolo de luto bien marcado. que llevaré conmigo para siempre por el resto de mi vida a todas esas personas que asesinaron. Este pasado 30 de julio se construyó. Por la misma causa. el fraude Estamos más bochornoso y escandaloso de toda nuestra vida republicana. Y ante eh, ese hecho, ante ¿cuál? esa realidad, no todos los ciudadanos de buena voluntad tenemos que salir a luchar para sacar a nuestra Venezuela de esta dictadura.